hola familia estamos de regreso con un video. espero que sea cortito porque vamos a inaugurar la propiedad que muchos de ustedes me ayudaron a terminar de construir la cual vamos a regalar a un jugador que se dedica a ayudar en la vida real a la gente que no tiene hogares vamos a inaugurar la construcción ya llevo como cinco días así que me sale este mensajito pero no he tenido tiempo Ah sí, tal vez me tarde un poquito familia en cambiar las pantallas hice una actualización en el sistema el día de hoy y en el programa que uso para grabar y no sé por qué no no está funcionando bien tengo que hacer el cambio de pantalla manualmente antes lo hacía con un botoncito así es que me voy a tardar un poquito más ok vamos a la propiedad aquí está no tengo ningún sonido que me diga Ay, felicidades ni nada. Creo que la regué. No me dejó en esa dirección. Pero vamos a ver cómo se ve esta construcción. Donde estamos. Ya hay más cositas aquí. Tercera dimensión. Y va a ser esta casita. Bueno. Ni tan casita, ¿verdad? Este apartamento. Miren qué bonito, familia. Me gustaron esos colores. Como que son de Brasil, casi, ¿verdad? Amarillo con, con azul. Tal vez le falta un verdecito, no sé. Pero miren, esta es la propiedad que le vamos a regalar a ese jugador. Ahorita lo, lo voy a contactar para que le diga que, que me manda la oferta por, por 100 UPEX. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar al Discord. A ver si me deja. Aquí está. Perfecto. Como les dije familia, les voy a enseñar cómo usar este bot. Uh, casi es nuevo, pero es del Aplandara. Y más que nada quiero agradecer a todos ustedes. A Javito. Gracias por tus horas de Sparks. Aquí ponen cuántas horas. Como les dije en el primer video, no importa. No import realmente si pudieron construir por unos minutos, unas horas, unos días semanas, muchos de ustedes lo hicieron por semanas, cada hora de Spark realmente se les agradece muchísimo tenemos aquí a Adrián Yana Ugase Dojikaro, El Barto, Yami Miami Vice, Relevo y Umarok Muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido sus Sparks por todos estos días. Como pueden ver, aquí está la dirección, yo soy el dueño, el tipo de edificio o construcción. Ahorita voy a poner, cuando les enseñé el otro video, les voy a enseñar cómo se ve con, un, con un, um, una construcción que, ya, que aún no está terminada. Cuando se terminó la construcción, pero en fin. Y creo que si le aprieto aquí, sí me dice otras cosas, cuánto, por cuánto lo compré, quién es el dueño en la blockchain, no, no está la venta. Son diferentes cosas que realmente no he visto muy bien. Pero a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por su ayuda. Lo terminamos en menos un mes, que será la meta y mil gracias familia voy a ver si puedo contactar ahorita al jugador para regalársela para que lo vean ok bueno familia ya me contestó el jugador ya me mandó la oferta le dije que mandara una oferta por 100 upex vamos a regalarle esta propiedad una vez más mil mil gracias familia por ayudar con esta causa Sé que no vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero creo que es algo bonito que acabamos de hacer. Esperemos que ese jugador le haga algo con este edificio, que le ayude en algo en su causa. Y una vez más, mil mil gracias por ayudarme con esto. La aceptamos. Si nos vamos para esa dirección... Ya no es de nosotros. Este es el jugador, el jugador Humble Life. Ahí va, ahí va. Lo veo muy activo en el en el Discord, ahí en el Twitter. A ver qué qué hace con este edificio, no sé. Si lo va a vender, si lo va a guardar, si lo va a rentar en el futuro. Quién sabe, la verdad yo no sé qué haría yo con con algo así. <risa> Ni idea. Pero bueno, eso es todo con este video familia. Sé que no, no tengo maneras de, de dejarles de saber lo realmente lo contento que, que estoy porque pudimos hacer algo dentro del metaverso. Esperemos que esta no sea la, la última vez que, que ayudemos a alguien para que en la vida real tengamos algo, hagamos un, un cambio, algo positivo en este mundo. Ahora sí, familia, me voy porque tengo. Ahora sí me puse a hacer videos. En un ratito subo otro más. Es que no me duermo. No se les voy a dejar un like si les gustó el video, familia. Que tengan un bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.